La muerte es el final de la vida, o su interrupción, o lo contrario a la vida, según como se vea. Es algo inevitable. En los seres humanos tenemos todos en común, que en algún momento vamos a perecer. Nosotros como abogados tenemos que tomar en cuenta y enfocarlo desde el punto de vista jurídico, ¿Cuál va a ser el efecto de este hecho natural que todo ser vivo tiene que pasar? Incluyendo a nosotros los seres humanos Por eso acá en nuestro TIC oral vamos a hablar sobre el efecto jurídico que tiene la muerte Acá en el TIC sucesoral Los espero Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral, agradeciendo a todos ustedes el apoyo masivo que nos han dado a través de las redes sociales y también a través de nuestra plataforma YouTube. Amigo, si no te has suscrito a este canal, hazlo con todo gusto es completamente gratis además de ello, vas a recibir todas las notificaciones y si activa la campanita de notificaciones sobre nuestros videos con este interesante contenido en materia de sucesiones y herencias el día de hoy vamos a tratar un tema muy complicado, si se quiere hasta penoso Y es el cual es el hecho de la muerte Más allá de nuestro contenido que se concentra en lo que son las sucesiones, las herencias Incluso hasta las distintas situaciones en las cuales los herederos pasan por las peleas, por las herencias Tenemos que tomar en cuenta el punto medular de este trabajo como lo es la muerte del ser humano es una definición que incluso los médicos han tratado de proporcionar y que ha sido muy complicado al momento de querer definirlo o darle un concepto. Por eso en este caso tuvimos la oportunidad buscando y haciendo investigaciones de poder conseguir una definición que se ajuste por lo menos a lo que es la definición general de la muerte. Se ha propuesto entonces como definición de muerte a la suspensión permanente del funcionamiento del organismo como un todo. Entendiendo ese todo, no solo la totalidad estructural del organismo, sino más bien como aquella característica que hace que el funcionamiento de dicho organismo sea mayor que la suma de todas sus partes. También se entiende, según por los médicos, que la muerte no es solamente un hecho que in interrumpe la vida en ese preciso instante, sino que también es un proceso. Además, hay que tomar en cuenta que hay que sumar las características que esta situación tiene que ser de carácter definitiva e irreversible, la cesación de la vida o de los signos vitales de este ser vivo, en este caso nosotros los seres humanos. Sabemos que es algo, que es un hecho natural en el cual todos vamos a pasar todos sin ningún tipo de excepción, pero como nosotros como abogados tenemos que enfocarnos desde el punto de vista jurídico y por ello justamente nosotros tenemos que ver cuáles son los efectos jurídicos que este hecho natural tiene a través de las normas y a través de los principios que nuestros tratadistas tienen al respecto, veamos entonces mis amigos, entonces la muerte humana desde el punto de vista jurídico es la extinción de la personalidad del individuo por lo que no podrá ser sujeto de derechos ni obligaciones o de deberes luego de la muerte lo que va a nacer son los derechos de los herederos, de los sucesores porque el fallecido ya no es titular ni de derechos ni de deberes en este caso, la muerte es la causa de extinción de la personalidad civil y esto viene determinada por la muerte cerebral. Los efectos principales de la muerte son la extinción de sus derechos y obligaciones personales de la persona que fallece. Además de la transmisión a los demás de los demás familiares o parientes con vocación hereditaria de estos derechos y también de sus obligaciones también se determina la extinción de ciertos contratos como es el de la sociedad o el mandato o la disolución del matrimonio si esta persona estaba casada y también hay que tomar en cuenta y agregar el hecho de el comienzo de ciertos efectos de documentos jurídicos que obviamente esperaban este momento para comenzar a surtir ciertos efectos, como lo es el testamento. Entonces, como podemos ver, a nivel general, en el mundo jurídico, la muerte no solamente es el hecho de la cesación de vida, sino también la cesación de esas titularidades de derechos, bienes o acciones, e incluso la asunción de cargas, deudas u obligaciones, transfiriendo todos estos derechos y obligaciones a sus sucesores, herederos e incluso legatarios si esta persona en vida pudo otorgar un testamento. Si bien es cierto, como hemos hablado, que la muerte como hecho natural reviste carácter dentro del mundo jurídico por los efectos que éste puede tener, hay que determinar también por ley las circunstancias médicas de la muerte y en ese punto también tenemos regulaciones a nivel de Venezuela con respecto a lo que es la ley de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en seres humanos lógicamente también en cada país dentro de su legislación tiene que haber una ley análoga que obviamente trata sobre estas circunstancias sobre lo que es la integridad del ser humano, sus cuerpos, sus tejidos, sus órganos y en el cual están también regulados de forma legal el artículo 3 de esta ley que acabo de mencionar regula lo que se refiere a la muerte encefálica artículo 3, numeral 11 las definiciones y para los efectos de esta ley se va a entender por muerte encefálica, la pérdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas del tallo cerebral tomando en cuenta entonces que puede ya a ver la circunstancia de pérdida de conciencia y que es algo de carácter irreversible por la cesación de actividad cerebral y que obviamente esto puede determinar como una pérdida a partir de ese momento aunque se pueda mantener vivo por respirador artificial y por lo tanto no se puede considerar todavía como muerto dentro del punto de vista jurídico el artículo 25 en su parte infine es la que determina en este caso la situación de poder declarar una muerte cerebral a una muerte clínica y que a partir de ese momento comienzan nuestros efectos aquí en este mundo jurídico la muerte encefálica según criterios clínicos neurológicos se establece legalmente cuando así conste en declaración certificada por tres médicos que no formen parte del equipo de trasplante obviamente para poder llegar a esta conclusión de carácter clínico y que obviamente la firma de este médico pesa bastante porque firma la, el certificado de defunción el certificado de fallecimiento que con el cual se puede tramitar luego la partida de defunción para los efectos jurídicos que éste va a generar por eso tiene mucha responsabilidad los médicos, los profesionales de la medicina al momento de firmar un certificado de función debido justamente a esto porque a partir de la emisión y la firma del médico de dicho certificado se queda legalmente establecido la muerte clínica de esta persona y a partir de este momento comienzan los efectos jurídicos es decir, puede haber un proceso de carácter natural puede haber incluso una declaratoria de muerte encefálica por la cesación de actividad cerebral de este ser humano pero para nuestros efectos jurídicos todavía él sigue vivo hasta tanto no exista una certificación legal como lo es una certificación clínica por parte de un médico con su firma y sello esto no tendrá todavía apertura en esta situación de sucesiones o herencias. Siguiendo con esta situación de la muerte encefálica y su certificación clínica para poder obtener lo que es la certificación de función y luego lo que es ya la elaboración de la partida de función por los entes gubernamentales, también este artículo 25, si hacemos un análisis completo de la norma, establece justamente cuáles son los criterios para poder descartar o tomar en cuenta que esta muerte encefálica puede ya ser declarada clínicamente como una muerte legal los criterios de la muerte encefálica y para los efectos de esta ley menciona este artículo 25, siguiendo con su análisis podrá ser establecida si, en alguna de las siguientes formas en primer lugar tenemos que descartar la presencia de conjunto de los siguientes signos clínicos como puede ser el coma o la pérdida permanente o irreversible del estado de conciencia ausencia de respuesta motora y de reflejos a la estimulación externa ausencia de reflejos propios del tallo cerebral o también también la acnea Previa a la certificación clínica de la muerte según criterios neurológicos deben descartarse los siguientes casos es decir, antes de llenar justamente y firmar un certificado de función clínico y es obviamente mucha responsabilidad como dijimos hace un momento se debe descartar lo siguiente hipotermia, intoxicación irreversible alteraciones metabólicas graves shock, o uso de sedantes o bloqueadores neuromusculares la realización de estas pruebas instrumentales se va a considerar en aquellos casos donde haya imposibilidad de realizar el examen neurológico y para acortar los tiempos de observación entre diferentes evaluaciones clínicas su objetivo es valorar tanto el flujo sanguíneo cerebral como las funciones electrofisiológicas del encéfalo y el tallo cerebral y para ello son pruebas instrumentales las que valoran la función electrofisiológica encefálica y las del tallo cerebral como por ejemplo un electroencefalograma y potenciales abocados del tallo cerebral las que valoran la circulación cerebral pueden ser la sonografía doppler transcranial y la arteriografía vertebral de cuatro vasos entonces Realizado todos estos análisis, todos estos estudios y verificado que en verdad pues ya no hay ningún tipo de actividad en la corteza cerebral, en el tallo cerebral Aquí sí el médico que trata a este paciente o el médico que determine por medio de estos estudios Podrá en este caso ya lo que es firmar ese certificado de función en el cual clínicamente ya se determina el fallecimiento de la persona por modo natural y que obviamente pues pasará a lo que es la elaboración del de certificado de función dentro del punto de vista del tratamiento de este tema tenemos que también comentar y mencionar hemos hablado todo lo que se refiere a los procesos naturales del fallecimiento de las personas o la muerte de las personas pero hay que tomar en cuenta que existe una clasificación como son muertes naturales y muerte violenta obviamente hemos hablado y hemos enfocado nuestra atención en la muerte natural pero también tenemos que tomar en cuenta a la muerte violenta y en el cual obviamente ocurre por ciertos eh, acontecimientos en los cuales hace que la persona pierda la vida podemos estar hablando de accidentes podemos estar hablando de homicidio podemos estar hablando de cualquier hecho de carácter violento que haga cesar por completo la vida de un ser humano obviamente factores externos que no precisamente ocurren dentro de su organismo la muerte natural se concentra en lo que son factores internos del organismo que hagan la cesación de sus signos vitales pero la muerte violenta ya vendría siendo entonces por orden de factores externos que hagan cesar el funcionamiento de este organismo vivo y que por lo tanto tenga que determinarse también la muerte. En ese punto hay que considerar cuando ocurre una circunstancia de una muerte natural, obviamente se va a enfocar dentro del punto de vista del derecho el derecho civil o la rama civil del derecho donde nosotros tenemos nuestras definiciones o nuestros términos jurídicos como lo es causante o de cuyos al difunto lo podemos llamar de esa manera dentro del punto de vista civil pero cuando ocurre una circunstancia de una muerte violenta hay que considerar que esta persona fallecida bajo estas circunstancias puede recibir el nombre de oxiso justamente porque es la definición que tiene de aquellas personas que han muerto por dicha circunstancia Como dijimos en un comienzo, la muerte tiene efectos, obviamente tiene unas consecuencias En primer lugar la que nosotros obviamente tenemos que mencionar es que al momento del fallecimiento de la persona Tenemos que considerar que ésta ya deja de ser titular de derechos y obviamente asumir esas deudas o esas cargas y todo ello vendría comprendiendo lo que es ese acervo o ese patrimonio, el cual ahora va a pasar o se va a transmitir a sus sucesores, herederos o legatarios, según sea el caso. Porque podemos considerar también que esta persona en vida pudo haber realizado el otorgamiento de un testamento. Si esta persona, por ejemplo, tiene estas circunstancias si y fallece entonces van a haber ciertos documentos legales que van a perder su vigencia por ejemplo, ciertos contratos en los cuales esta persona haya firmado y estaba haciendo parte y que era un compromiso completamente cesa la, el efecto de este contrato debido a la circunstancia del fallecimiento lógicamente la cualidad de parte contratante se va a transmitir a los herederos pero no va a ser de pleno derecho sabemos que los derechos como tal van a nacer de pleno derecho pero lo que son las obligaciones tienen que asumirse de forma legal y además en sede jurídica o en sede judicial para poder continuar con los efectos de este contrato es decir la muerte natural suspende todo tipo de derechos, incluso obviamente lo que es la actividad de carácter natural de nosotros los seres humanos pero lo que nosotros no debemos eh, permitir es que esta, este hecho natural suspenda las actividades y las circunstancias de los efectos jurídicos que los distintos documentos tienen un documento que también puede verse afectado por el fallecimiento de una persona son los poderes y en este caso los poderes sí quedan completamente caducados debido al fallecimiento del poderdante en este caso estamos hablando del contrato de mandato el mandato o en este caso más simple Los poderes obviamente quedan sin efecto Si es un solo poder dante y este poder dante ha fallecido Por lo tanto queda caducado En muchas ocasiones puede prestarse la circunstancia En la cual se utilizan ciertos poderes demandantes Que han fallecido sin notificar La circunstancia del fallecimiento de este poder dante Y siguen realizando gestiones o trámites Con estos dichos poderes Lamentablemente no hay una debida notificación a nivel registral o a nivel notarial que pueda indicar que dicho documento ya ha dejado de cesar sus efectos por el fallecimiento de ese otorgante lo importante es verificar que en verdad el poder dante en cierta forma vive obviamente debería ser o el deber ser de nuestros autoridades y de estos organismos gubernamentales el poder verificar que dicho poder se encuentra vigente otro efecto que tiene la muerte dentro del punto de vista jurídico también es el hecho que hay documentos, al contrario que por ejemplo el mandato o los poderes pueden comenzar a surtir efectos que no los tenían desde que fueron otorgados y es el testamento. El testamento es un documento de última voluntad el cual una persona puede hacerlo u otorgarlo en vida y el cual va a quedar, valga la expresión, en suspenso hasta tanto ocurre el fallecimiento de ese otorgante de ese documento y éste comienza a surtir sus efectos debidamente protocolizado o registrado ese documento comenzará a surtir sus efectos porque vendría siendo la expresión de la última voluntad del difunto luego que éste falleciere y por lo tanto comenzará a llamar a personas para que vengan a participar dentro de su herencia y a repartir dichos bienes como según a su voluntad haya expresado además de hecho también pueden haber actos en los cuales no necesariamente tienen que ser de carácter patrimonial en algunas legislaciones se tiene establecido por ejemplo que el testamento puede ayudar a realizar lo que es la, eh, el reconocimiento filiatorio de ciertos familiares por ejemplo una persona dentro de su testamento puede reconocer a un hijo por medio de ese testamento entonces fíjense los efectos que pueden surtir luego del fallecimiento del causante en algunos documentos como en este caso es el testamento mis amigos como pueden ver entonces es, de, es verdad, es cierto que la muerte es muy poco tratada por lo menos en lo que se refiere a nuestra sociedad latina le tenemos mucho miedo y eso incluso lo comento porque ya hemos hablado hace casi un año atrás sobre lo que es el miedo y la falta de cultura testamentaria que nosotros tenemos porque pensando que nosotros haciendo un testamento la muerte va a estar a la vuelta de la esquina, pues no, obviamente es necesario realizar lo que es un documento de última voluntad si nosotros contamos con un patrimonio y en el cual tenemos que resolver todos los asuntos de carácter legal con nuestro patrimonio y obviamente nuestros parientes que el día de mañana no van a tener la molestia de tener que encontrarse con dificultades a la hora de realizar los trámites de herencia o sucesión eso tenemos que tomar en cuenta todo y es una sana recomendación que como abogado les puedo dar a todos ustedes mis amigos espero que hayan podido tener la oportunidad de ver hasta el final nuestro video sin más los invito a que ustedes se suscriban a nuestro canal a que nos sigan a través de las redes sociales les habló Juan Carlos Rond que tengan todos un buen día. Hasta aquí el TIC Sucesoral.